Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar sobre lo último de MediaTek que está por llegar al mercado, precisamente con Alexander. Entonces él se va a presentar y nos va a contar qué hace en MediaTek y qué son estas sorpresas que tengo aquí detrás con el Dimensity 920. Perfecto, pues Felipe, un gusto estar contigo nuevamente. Eh, mi nombre es Alexander Rojas, yo soy gerente de desarrollo de producto para MediaTek en Colombia y Centroamérica. Y bueno, me dedico dentro de MediaTek justamente a trabajar con todos nuestros partners de negocio, promoviendo nuestro chipset en la región y como digo, especialmente en Colombia y Centroamérica. Buenísimo. Y lo que todo el mundo se pregunta, Alexander, ¿ventajas del Dimensity 920? Mira, yo creo que lo más interesante de, de toda la familia Dimensity y específicamente hablando del Dimensity 920, es que brinda un nuevo nivel de, de experiencia tanto en 5G como en cómputo. Entonces, lo que quiso hacer Midatech con este Dimensity es justamente traer al mercado algo que fuera totalmente innovador en varios aspectos. El primero, bueno, nuestro chipset que ya tiene 7 nanómetros, como decimos, la compuerta o los transistores cada vez más pequeños, así que caben muchos más y tenemos mucha más capacidad de cómputo. Eso es como lo principal y número uno. ¿Esto en qué va a beneficiar al usuario? Bueno, básicamente que este equipo. Va a durarle mucho más tiempo la batería, tiene más procesadores para cámara, tiene más procesadores para inteligencia artificial y más procesadores para el tema gráfico. Entonces va a tener una experiencia totalmente diferenciada. Y sumado a ello, creo que algo bien, bien interesante es lo que tiene que ver con la conectividad 5G. En Colombia aún no tenemos disponible totalmente la red 5G, pero en otros países como Brasil y recientemente en México, ya tenemos disponible 5G y lo que hemos mostrado a través de chipset como el Dimensity 920 es que tenemos una de las mejores velocidades throughput del mercado. Es decir, van a poder conectarse a la mejor red. La gente de Colombia me dirá, bueno, yo no tengo 5RG, entonces ¿en qué me beneficio? Pues porque también tenemos Wi-Fi 6. En este caso vamos a tener un Wi-Fi de doble banda con todas las especificaciones que ya tiene MediaTek y va a hacer que el equipo navegue de forma muy transparente. Tenemos Bluetooth que ya llega a su versión 5.2. Y de esa manera puedo controlar todos los gadgets, wearables que tengo conectados mediante, mediante Bluetooth a mi, a mi chipset. Y yo creo que lo, lo más interesante es que entre esta mezcla de red 5G, mejor capacidad de procesamiento, mejor inteligencia artificial, eh, gráficos y fotografía, más todo lo que pueda hacer a nivel de conectividad, Wi-Fi y Bluetooth, pues van a tener un equipo muy equilibrado que diferentes fabricantes van a estar trayendo al mercado. Eso es fantástico. Y algo que me pregunto es, ¿Qué pasa con esta conectividad 5G cuando son doble SIM? ¿También aplica para las dos SIM? Es muy buena pregunta y efectivamente, Mírate que es uno de los pioneros en traer esta conectividad doble SIM, es decir, independiente de, de qué cobertura tenga. Por ejemplo, uno de los retos que vamos a tener en 5G es que eh, tengamos cobertura en todo el país. ¿no? A lo mejor vamos a decir al inicio, como aquí en México, por ejemplo, ya llegó 5G. Sí, pero está en algunas ciudades específicas y, y, y sitios específicos y a veces el mapa de cobertura cambia entre un operador y otro. La ventaja que tienen estos eh, chipset y la tecnología que tiene MediaTek es que soporta doble SIM, es decir, puedo comprar una SIM, obtener una SIM card mejor, eh, no lo sé, de Claro y también de Movistar o del operador que yo desee y combinar la cobertura en tiempo real. Entonces, algo que va a tener interesantísimo este equipo es que pueden va, estar mapeando en tiempo real y con inteligencia artificial qué tipo de cobertura tengo. Es decir, si estoy en una zona donde está, por decir, a lo mejor la cobertura 5G de Movistar, pues tomo la red 5G de allí. Si estoy en otra donde toma mejor la red 5G de, de Claro, pues tomo la red de allí. Entonces, de esta manera tengo una cobertura extendida, por decirlo así, porque puedo ver la huella o la cobertura que tienen cada uno de los operadores y es una de las ventajas que incluye el chipset Dimensity 920. ¿Eso es lo que llamamos carrier aggregation en 5G? No específicamente, eh, carrier aggregation se refiere más a una tecnología, y de hecho es, es una pregunta bien interesante la que haces, porque en 5G no todos los teléfonos son iguales, justo ahora que tenemos los lanzamientos en, como decía, Brasil y México, creo que algo que se ha visto mucho es que todos los teléfonos 5G no necesariamente navegan a la misma velocidad, entonces, alguien diría, bueno, todos los 5G cuando esté conectado, a lo mejor uno navegará, no sé, un giga, el otro 1.1 gigas y todos se van a mantener una velocidad muy alta, pero no. Depende mucho de lo que acabas de mencionar y es el famoso carrier aggregation o agregación de portadoras. Los teléfonos celulares se construyen para que soporten una o dos, tres portadoras típicamente. Entonces, cuando se combinan las portadoras o el famoso carrier aggregation, significa que puedo combinar señales de dos y hasta tres bandas. Y eso lo que permite es que la velocidad de conexión sea mucho más alta. Una de las ventajas que tiene MediaTek es que está muy bien diseñado para que estas portadoras se puedan ir agregando y lleguemos al tope de lo que permite la red. Es decir, si la red me deja, por decir algo, llegar a un giga o dos gigas, pues yo voy a llegar al tope. Y es una de las ventajas que tiene MediaTek, pero se refiere más a cuántas señales puedo tomar al mismo tiempo de la red, de diferentes frecuencias, para que cada vez navegue más rápido, y eso lo hace muy bien el Dimensity 920. Fantástico. Además, tengo entendido que el Dimensity 920 trae la tercera versión de Hyper Engine, pero ¿qué ventajas le trae al usuario final esto? Mira, yeah, De hecho, muchísimas. Creo que Hyper Engine es, un, es el motor de juegos de MediaTek. Este motor de juegos fue especialmente diseñado para que el usuario tenga la mejor experiencia. Alguien podría decir, mmm, está diseñado para 5G. No, en realidad está diseñado para la experiencia. Como les decía al inicio, este chip se tiene la capacidad de incluir muchas rutinas de inteligencia artificial, más procesamiento gráfico y más procesamiento en toda la parte digital. Eso se refleja en los juegos. Entonces, los juegos es una de las tecnologías más demandantes que existen en el mercado. Cuando yo utilizo un juego en alta resolución, necesito interactuar con la red, porque los juegos son en línea, con la pantalla para que el, tóctil, el táctil responda muy rápido, con todo lo que tiene que ver con procesamiento de gráficos y con todo lo que tiene que ver con el ahorro de energía. Todos estos componentes se combinan dentro de la tecnología iPhone G para que cuando el usuario esté jugando, pues tenga una experiencia que sea totalmente diferenciada. Es decir, y de hecho nos respaldan algunos números, por ejemplo, de benchmarks como Antutu y otros, Geekbench, por ejemplo, donde muestran que los chips de Mediatek son unos de los mejores en el mercado para hacer juegos. No solo porque la experiencia es muy buena, por ejemplo en el caso del City 920 y dependiendo qué celular utilicen, puedo llegar a frecuencias de refresco de 120 Hz que es el máximo que se permite, así las imágenes son muy vívidas pero al mismo tiempo ahorro recursos, es decir, puedo jugar durante horas sin que me tenga que preocupar porque jugué al máximo y se me acabó la batería y tampoco porque tenga desconexiones, no importa que no haya red 5G la tecnología está hecha para que funcione o con Wi-Fi o con 5G incluso para que cuando me conecte con algún periférico como Bluetooth, se obtenga lo mejor de esto. Entonces, IPRNG se refiere a esto. Vamos a tener una experiencia de juego única, garantizada por la tecnología de MediaTek, y vamos a hacer que todo lo que querramos hacer a nivel de juegos de alta definición y con alta conectividad, se desempeñe muy bien. Y esto quiere decir que la latencia va a ser mínima, ¿no? Correcto. De hecho, por ejemplo, te puedo decir que cuando hacemos, y no solamente en redes 5G, de nuevo, lo diría, ah, pero acá no hay red 5G, no, la latencia también es cuando cambio de, de tecnología. Si estoy, por ejemplo, en casa usando Wi-Fi y salí a la calle y sigo, quiero seguir utilizando la red 4G, pues ahí el cambio o es sea, en pequeños milisegundos. Para el usuario esto es totalmente transparente y la comunicación se mantiene. Es decir, que puedo seguir jugando desde mi casa hasta el exterior y se mantiene. Y no solo en juegos, Si lo estoy utilizando, por ejemplo, para una videollamada en WhatsApp o cualquier otra aplicación que quiera utilizar, la llamada se va a mantener bajo altos estándares y eso que dices tú, la latencia, el cambio de una tecnología y otro es casi imperceptible para el usuario. Alexander, hay algo que para la gente es bien importante, que son las cámaras. En este caso tengo entendido que vamos a tener video en 4K con HDR y la reducción de ruido va a ser como la de los buques insignia, ¿cierto? Literal. Creo que has tocado igual un punto muy importante eh, para que tengamos esta calidad de, de cámaras, lo que ha hecho MediaTek es que suma cada vez más procesadores de cámara. No solamente es un tema de que tenga un buen lente, sino cuántos procesadores de cámara puedo tener. En este caso, MediaTek combina varios. Y lo que se logra es que la misma cámara está tomando en tiempo simultáneo, por decirlo así, varias fotografías. Las combino y, por ejemplo, en, en, en las fotografías nocturnas tengo una foto que se ve muy bien. Y algo súper interesante también es lo que mencionas del video. Nosotros escalamos el video a HDR. ¿A qué se refiere esto? A varias cosas. Primero, puedo grabar video en 4K, como lo mencionabas. Esta es una de las características. Pero segundo, es que si yo estoy viendo, por ejemplo, un contenido de streaming de cualquier plataforma, Netflix, eh, Paramount o el que sea, pues estos contenidos se van a ver en alta resolución sin que el origen de la fuente sea alta resolución. Ejemplo, estoy viendo un video en resolución SD. Lo que hacen los fotogramas y la tecnología de MediaTek es que lo escala. Pareciera que fuera en alta resolución. Se ve como fuera en alta resolución pero no consumo la cantidad de datos que sería con la transmisión en alta resolución. Eso me ayuda para dos cosas. Primero, para ahorrar datos, por supuesto, pero alguien diría, bueno, estoy en Wi-Fi, ¿qué más da? Pero segundo, es para ahorrar energía. Entre más, consumos, entre más consumo de recursos del teléfono yo tenga, pues la batería se va a ir drenando más rápido. Lo que hace MediaTek es que busca el óptimo desempeño en HDR, por ejemplo, para que nosotros tengamos un consumo mínimo. Es decir, cuando ustedes utilizan un chipset MediaTek como el Dimensity 920, van a tener horas y horas y horas de contenido en streaming sin que se gaste más la batería y viendo siempre en la mejor resolución. Perfecto, y dejé la pregunta más dura para el final, como dicen, la más espinosa. <risa> claro que ¿Qué sí. es eso de la arquitectura de 6 nanómetros que trae este Dimensity 920? Mira, la arquitectura, o, o, es fácil entenderlo como tamaño de compuerta. Los transistores, o más bien todos los chipset del silicio está hecho de transistores. Entonces, eh, la arquitectura es qué tan grandes son estos transistores. Nosotros le llamamos en, en este mundo de semiconductores el tamaño de la compuerta. El tamaño de la compuerta se mide en nanómetros, como los 6, 7, 12. Las tecnologías más antiguas utilizan compuertas de 16 nanómetros grandes. Las actuales están entre 6, 7, 5. Entre más pequeña la compuerta, más transistores, transistores caben en el chipset. ¿Eso en qué se refleja? Ja, justo en lo que les digo. Vamos a tener más procesadores de cámara. ¿Por qué? Porque tenemos más transistores. Es como tener más población. Entonces, ¿qué la pongo a hacer? Ah, bueno, ustedes se van a dedicar a hacer transistores de cámara. Eh, perdón. Procesadores de cámara. Ustedes se van a dedicar a hacer procesadores de inteligencia artificial. Tengo más personas, entre comillas, transistores, que viven dentro de mi chipset y los puedo poner a hacer diferentes tareas. Entre más pequeña sea la compuerta, más gente vive dentro de mi chipset. Hay más transistores que viven dentro de mi chipset. Y pueden hacer más tareas, a eso se refiere. Y en este caso no es la excepción. Las últimas tecnologías que estamos utilizando, ya MediaTek a, acaba de anunciar recientemente una de 4 nanómetros que es ultra pequeña, aumenta como un 30% más y en el caso de la MCT20 es como un 20% más. Pues tenemos más poder de cómputo, ¿por qué? Porque tenemos más procesadores, no solamente tenemos un procesador gráfico, no, tenemos procesadores gráficos, procesador de aplicación, inteligencia artificial, cámara. Y el conjunto de todos ellos hace que cada vez nos desempeñemos mucho mejor en el teléfono. Perfecto, Alexander. Muchísimas gracias por aclarar nuestras dudas y, como siempre, lo esperamos en texetera.co. No, pues para mí un gusto estar con ustedes, Felipe. Seguramente tu audiencia tendrá el, la opción de probar este nuevo Diamond City 920 en diferentes marcas que van a llegar al mercado. Yo creo que más que decirlo es probarlo y cuando lleguen los equipos seguro en las reviews que hagas van a notar todo lo que les estoy comentando claro que sí, muchas gracias